Hola amigos de YouTube, mi nombre es Daniel, soy mexicano y en este video les voy a compartir mi experiencia de cómo migré a Canadá junto con 7 mexicanos más. Como pueden ver en el video, estamos ya desplazándonos al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. También es importante mencionar que el video ha sido acelerado para que no se haga muy largo, no crean que vamos demasiado rápido. El día que partimos estaba haciendo bastante calor en Puerto Vallarta, Alrededor de 25 grados, pero con una humedad al 85%. Como pueden ver, ya estamos llegando al aeropuerto. De hecho, tuvimos que darle la vuelta a La Glorieta para poder estacionarnos y subirnos al puente que se ve al fondo. El día que partimos fue el 15 de abril del 2017, pero apenas tuve tiempo de subir el video. Lo que pasa es que estábamos ocupados este, pues, trabajando porque llegamos el mismo sábado y ya el lunes siguiente tuvimos que entrar a trabajar de seis y media de la mañana a tres de la tarde y aparte estábamos muy ocupados buscando alojamiento, es decir, buscando un departamento o cuarto, etc. y bueno pues ahí hay varios miembros de mi familia ese niño es mi sobrino, la muchacha de un lado también es mi sobrina y mi hermana y el otro camarada, que se llama Francisco, es con quien nos fuimos, bueno, él y otros más. Él es la actual pareja de mi hermana y también fue contratado para trabajar en la misma empresa. Por cierto, mi hermana vive en Puerto Vallarta. Yo vivo en Guadalajara y tuve que desplazarme a Vallarta para poder salir a Vancouver, ya que hay vuelos directos de Puerto Vallarta-Vancouver. a Y como pueden ver, ya estamos en el interior del aeropuerto de Puerto Vallarta. Realmente es un aeropuerto muy pequeño, pero recibe muchísimos turistas tanto de Canadá como de Estados Unidos. Otro detalle a mencionar es que nuestra salida coincidió con la Semana Santa. Entonces imagínense en la cantidad de gente que había en Puerto Vallarta. Bueno, como pueden ver, el avión ya se está preparando para salir. La aerolínea fue Transat, sinceramente desconocía esa aerolínea. Era un avión muy grande, pero con algunos detalles que no me gustaron. La atención fue bastante buena, pero la comida te la venden y no aceptan dinero en efectivo, solamente tarjetas de crédito. La comida es cara y no es muy buena. Muy incómodos los asientos, bueno, es que íbamos en clase económica. Y aparte si querías registrar equipaje te cobran 25 dólares americanos. Bueno, como pueden ver en estos momentos ya el avión comienza a despegar, empieza a acelerar la velocidad. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a mi amigo Diego Saúl Reina. Personalmente no lo conozco, pero sigo su canal aquí en YouTube, espero algún día conocerlo. Es un mexicano que da tips de cómo migrar a Canadá de forma legal. Búsquenlo aquí en YouTube, es un camarada bastante buena onda. Toda esa información lo hace de corazón, con la intención de ayudar a más hispanos o latinos para que puedan migrar a Canadá de forma legal. Así que yo creo que es muy confiable. Y bueno, nosotros nos fuimos ya contratados con permiso de trabajo legal. Hicimos el trámite para el permiso de trabajo, demoró bastante, pero valió la pena. El permiso solamente es válido por un año, después de ese año tenemos que regresar a México y solo nos autoriza a trabajar en la empresa donde nos contrataron. Bueno, en otros videos les daré más detalles acerca de eso. Y como pueden ver ya el avión ya tiene suficiente velocidad para despegar. En unos cuantos momentos vamos a ver cómo se ve la bahía de Puerto Vallarta. Realmente se ve impresionante desde el cielo. Realmente en ese momento yo sentí una gran emoción por muchas razones. Primero porque me encanta viajar en avión. Segundo porque íbamos a Canadá. Y tercero porque veía una excelente panorámica de la bahía de Puerto Vallarta. Ahorita vamos a ver toda la cadena hotelera. Se veía realmente espectacular. Lástima que las ventanas estaban muy pequeñas. Miren, ahí están todos los hoteles. Creo que el que está ahí a un lado se llama el Blue Point, algo así. Eso es un club de golf. Y vean qué impresionante se ve la vista. Por cierto, se veían muchos barcos, mucha actividad marítima. Impresionante, ¿no lo creen amigos? Muy bien. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es Punta de Mita. Miren, ahí está. Ese es el piquito que tiene el estado de Jalisco en México. Ahí hay una cadena atalera muy impresionante y también vive mucha gente de mucho dinero ahí, principalmente extranjeros. Como dicen en mi país, con dinero baila el perro, o si no, bailas como perro para conseguir el dinero. Como pueden ver en esta vista espectacular, estábamos sobre una cama de nubes. Ahí estábamos viendo ya unas montañas completamente nevadas, creo que ya es Estados Unidos aquí, no lo recuerdo muy bien, pero creo que ya es Estados Unidos. Y a continuación vamos a ver el río que nos llevaría a Portland, Estados Unidos, que por cierto, tú puedes pasar sobre encima de los Estados Unidos sin visa. Vean esa espectacular este, montaña, esa ya está en el estado de Washington y creo que se ve desde acá de Vancouver, es impresionante el tamaño de esa montaña. Ah, como les decía, tú puedes ir sobre los Estados Unidos en avión sin visa, mientras no pise suelo americano no hay ningún problema. Ya si irá al colmo que nos pidieran visa, inclusive si vamos eh, por aire por encima de los Estados Unidos, sería hasta ridículo yo creo que algún día se van a acabar las fronteras, esto ya es el piquito porque alguna vez escuché que en el 2040 2050 los países se van a pelear por los migrantes porque ellos van a significar mucho para que los países tengan suficiente producción y tengan economías estables ya que se requieren consumidores ¿no lo creen? de hecho Canadá, Europa, este, tienen un problema serio de despoblación los güeros, blancos, anglosajones ya no quieren tener tantos hijos no más uno o dos, nada más y la población de más de 70 años son mayoría aquí en Canadá entonces este, se requiere más de trabajadores como nosotros porque nosotros hacemos el trabajo que ellos no quieren hacer esa es la realidad y como pueden ver ya estamos sobre el río Fraser, aquí en Vancouver de hecho el otro día ya me di una vuelta por Vancouver, realmente es muy bonito. El aeropuerto se encuentra sobre la ciudad de Richmond y aquí ya estamos viendo el aterrizaje. Es impresionante ver este Canadá, sobre todo las ciudades de los cielos. Y ya cuando íbamos aterrizando, pues se imaginarán este, la emoción que yo sentí, porque ya por fin había hecho realidad uno de mis sueños o metas que tenía trazados desde hace 10 o 15 años. Pero ahora seguía otro nervio que era pasar migración, aunque nosotros íbamos bien, pero de todas maneras este, no dejé de sentir esos nervios. Y bueno amigos, este, ya no continué grabando una vez que aterrizamos porque los aeropuertos tienen cámaras y como era mi primera vez en Canadá, no quería que los de migración este, lo tomaran a mal eso. Y entonces este, guardé la cámara y una vez que salí del aeropuerto ahora sí continué la grabación. Pero bueno, ya en esos momentos ya habíamos aterrizado. Y aquí el avión ya está dando la vuelta para ya llegar hasta la terminal prácticamente. En estos momentos era un momento como de alivio, pero al mismo tiempo personalmente yo sentí una gran tensión. La tensión era de que, no sé, que no nos quisieran dejar entrar por alguna razón, pero bueno, es normal estos nervios. Y bueno amigos, aquí ya estamos afuera del aeropuerto. Fueron a recogernos este personal de la compañía. El, el vicepresidente de la compañía fue a recibirnos, que es de origen hindú. Él ya es ciudadano canadiense y una persona bastante, bastante agradable. Rentaron un camión, como pueden ver, o una camioneta. Y como pueden ver, estamos viendo el SkyTrain, hay un tren que te lleva al aeropuerto, lo cual es muy útil porque aquí el taxi es carísimo, una cosa exagerada. Más o menos unos 10 kilómetros ya te están cobrando 20, 25 dólares, entonces es muchísimo más barato utilizar el SkyTrain, es un tren pero sin conductor, está completamente automatizado. Lo que más me impresionó de Canadá fue su naturaleza, los pinos, este, los árboles, las montañas, la naturaleza, los ríos, los lagos. Aquí la gente es más educada, aquí no se siente discriminación y rechazo porque eres de otro país, ya que es un país multicultural. Hay gente de todo el mundo. En el área donde yo estoy trabajando, en Langley, sobre todo hay hindús. Hay este de China, de Filipinas, pero en fin. Bueno amigos, me despido de todos ustedes. Nos vemos en futuros videos. Adiós.